Simplemente polifacético Así es considerado el fotógrafo estadounidense Alfred Stieglitz Quien fue el principal impulsor de la fotosesión Movimiento que fue puente entre el pictorialismo y la fotografía directa Y que dotó al medio de un lenguaje y una gramática también escritor, editor y galerista, fue acreedor de diversos premios. Sus revistas Camera Notes y Camera Work son referentes históricos a la hora de hablar de fotografía. Stiglitz es considerado uno de los cinco artistas más influyentes del siglo XX, junto a Orson Welles, Elia Kazan, John Ford y Man Ray. Curiosamente, de todos ellos, solo Stiglitz vivió la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX.